No, Cada sí, partida sí. dura como 10 minutos. Voy a llegar, voy a, llegar a 500, 500 Queen, 420 de KD, 36 o 37% de win rate. Y tú vas a llegar como a 380, 380 y pico, 380, porque el tío sube más lento, ¿sabes? No, sé ahora por qué sube tan lento nada. ¿no? Hay uno más adelante. Abajo, no, abajo, abajo. No, no, abajo, no, abajo, no, abajo, no, abajo, no, abajo, no. No, no, no, no, no tengo arma, no tengo arma. Se tiró se tiró, se tiró, se tiró, se tiró, se tiró, se tiró, se tiró. ¿Y puedo, sí. ¿y puedo subir para arriba? Sí, puedo subir, puedo subir, puedo subir, puedo subir. No tengo arma, solo una escopeta, sin balas. Me voy a tirar algo, he suelto por ahí algo vale. Espérate, no estoy contigo Pa' abajo, pa' vuelto. Espérate todo. Vale, lo he visto en segunda planta Vale, estoy uno solo, no tengo chapas, eh Vienen, vienen Vale, segunda, segunda, segunda planta Mierda, no estoy contigo, no estoy contigo, no estoy contigo No, esta es contigo. ¿Backeado? ¿Tienes alguna chapada para darme? Sí, toma. Uh, la bar de oro, la quiero. Vamos a raspar armas mejor, eh. Renta más, yo me he dado cuenta. Sí. Es más dinero en el segundo piso, pero... Con bueno, esta arma estamos más seguros y luego matamos el doble, eh. me caso. Lo de revista el dinero, tío. ¿Qué han, ¿Quién? Vale, ya tenemos. Ya tenemos. Tíralas por ahí ahora cuando... Tengo gente. Tengo gente adentro, con... Pero para que te bajes al monte, bounty, si tenemos aquí uno al lado. Eso sí es una tontería que estás haciendo, literalmente. aquí. Vale, mira, mira, uno. A mí me acaban de caer dos aquí. Vale, he tenido, he tenido suerte, también te he tenido suerte. Llego ya, llego ya. Hay dos, no sé cuánta gente hay aquí, la verdad Sorry, sorry, tío, sorry, sorry. Llego ya. Me más, ca callado. Cae otro más en montaña izquierda. Un tiro. Me wow, estoy jugando loco. Mucha gente. Estoy pusheando, estoy pusheando contigo. Voy, voy, voy. ¿Dónde está? ¿Uno arriba? No sé. Están todos arriba, creo. ¿Aquí oh. abajo? Voy, voy, voy, voy, voy, voy. Vale, el otro me ha dado otro. Ya va, ya va, es que estoy sin placas. ¿Te ¿Sale? ¿Te sale? ¿Te sale? Bueno. Ya, cuando, cuando pueda, ¿eh? No me pasa Se puso en el cruzamiento, ¿no? Joder, puta, tío. Roto. Me ha ganado el culado, Hombre, si esto es lo que puedes pasar de bien. Vaya, es que ya empezó, tío. No gano... Es que no subo el ni aquí, tío. Imagínate, tío. Ahora me deprimo, tío. Te lo juro. Ya no, ah, me tonto loco, pero madre mía. Ya no puedo morir más, tío. De verdad. Ya van dos partidas seguidas, cojones. No sé qué coño estoy haciendo, tío. Es solo aquí con estas armas, yo no entiendo. Es que tengo, tengo gente conmigo. Bueno, estoy de otro estudio. Cristo. Son Jesucristo, son Jesucristo, tío. Son Jesucristo. Bueno, sabes que son Jesucristo. No, tío, la peña es buena, macho. Es que hay Iron Trial. Iron Trial, cualquiera que pone ya te mata. Porque, claro, son dos. Y para pa matar a uno tienes que media hora, ¿sabes?, dándole balas Te de coger una corona, ¿es en serio? un puto tiro, ahora. Que tiene 2000 y pico wings. Con razón estaba buscando LFG, no sé qué, gente seria, uno, sabes. Ya, yeah, ya. Yeah. No splitting, no sé qué. Claro, para sumar 4400 tiene victorias el pancito. ¿Es normal loco? No. 4700 victorias le además. Stop, no, se ponte, no, no, no, no, no, no. Estos de puta son dos, dos, son dos campeando. No me ha jodas, otra vez lo mismo de antes, que no me deja, tío. Puto blizzard de mierda, que no me deja, no me deja entrar a jugar a veces, tío, no, no, no. Oh, Tenían especialista estos tú. Tenían especialista Sambo. ¿Los has cargado? Sí, a los dos. Tenían especialista, lemao Mao? ¿La vas a ganar, no? Vamos a ver. <risa> Intento voy a intentarlo. a ¿Quiero llegar a 515 con esto? El Barto tenía como 1900 así tú y lleva ya 2100. Utiliza chuk. Acaban de estonio, bro. Eh, una lo viera 051, la que no hemos hecho difícil, la que no la hecho difícil. Me apuntan ya. No me dejan entrar a jugar. Eh. Pero no lo sé, sí. <risa> Tienes partida those... a llevar? muerto gané. Verga, tú, ¿sabes por qué estaba tan presionado? Tenía escudo, bro. El último tenía escudo. Sumando ¡Ah! a Wincedo. La madre, tú. Hubiera, me, hubiera, me hubiera quedado, pero ya mucho bajar KD, tío. Paso. Yo quiero subir también KD. Ah, 33,80 de WinRay, bro. Sí, cuando como llegue a 500, Win. Mierda. ¿Qué? ¿Me has acordado en el juego, tío? Guarda. pero la vuelta no <risa>